Con mechas encendidas, residentes en el municipio de Tenares se lanzaron a las calles para exigir múltiples demandas. Dirigentes comunitarios afirman se unirán al llamado a huelga regional. Esta mechonada, no tú sabes que Tenares Lucha está apoyando a la comunidad de Arroyo Seco, por motivo de que las autoridades se han burlado de la comunidad de Arroyo Seco. Yo quisiera que tú veas lo que está pasando en Arroyo Seco. Uno zona de tierra que tiene más de tres meses abasado, se lo bajaron como una cosa a propósito. Cuando se mata un motorista, entonces van y la quitan. Estos vagamundos, trastreros, políticos baratos. Muy bien. Tú sabes lo que es hacerle un daño sí, a una comunidad. Y apartaron todos los residenciales privados y a los campos no van. Y estoy reclamando también por mi comunidad de los pomos y hondo, que no han hecho fuego a nosotros. Y nosotros, esta vez, es el comienzo. Detrás de esto vienen muchas luchas, más. Vamos a apoyar las 14 provincias que están en huelga para un llamado por 24 horas. Tenares será unido con todos los campos.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 los impuestos que pagamos todos. Y los impuestos que pagan, se pagan en Tenares no los pagan solo los ricos, los paga todo el mundo. Y por lo tanto, la distribución del asfalto debe ser equitativa y no solo donde están satisfaciendo caprichos, están satisfaciendo capricho de cuadros de dirigentes políticos de los que están en el poder. Recorrieron diversas calles con pancartas y consignas, para llamar la atención de las autoridades. NTN, Arismendi la Antigua.